Hola la clase, muy bienvenidas y muy buenas tardes estimadas participantes, espero que se encuentren muy bien la tarde de hoy, estaremos realizando la dinámica del aula invertida, et donc aujourd'hui on va faire la salle de classe en red, fait. et donc on va reviser tous documentos documents avant de la actividad programada para este euh, jeudi la clase de francés ou créole 1. Oliva, muy bien, como siempre les comparto la diapositiva donde podrán observar las informaciones generales del programa de estudio de la clase de francés y o creolo 1 para participantes en la carrera de licenciatura en enfermería. Asimismo, damos también informaciones a través de esta dinámica mostrándoles el documento de estudio en la plataforma Microsoft Teams el correspondiente a esta semana. Paso a compartir la pantalla para que veamos aquí en nuestra aplicación Microsoft Teams tenemos ya en el botón de archivos donde se muestra aquí el mouse en la parte superior. Yo le clique dance 7273 et dans le para los materiales de la clase y acceder a los diapositivos de todo el documento que continuará y darle a En esta última lámina de diapositiva correspondiente a nuestra semana de estudio, podrán observar allí los elementos que vamos a estar desarrollando y que debemos observar antes de completar la actividad de esta semana. Tenemos aquí la presentación durante la semana 8. La pueden observar ustedes desde celular, tablet o computadora. Vous pouvez le télécharger y acceder a los lien pour la sus de desinformación, si se trata de una video, vous pouvez le cliquer y avanzar, continuar dans las conocimientos. En este espacio, estimadas, encontrarán los temas de estudio correspondientes a esta semana. Feedback, objeto de información, d'autres verbes en francés, le verbes aller, le verbo vivre, le verbes manger, le verbo écouter, le verbo aimer, en la forma imperativa. Asimismo, también agradecemos la participación activa durante la semana anterior con nuestra autoevaluación parcial. Uno, donde la mayoría participó y obtuvo una calificación desde buena muy buena y excelente les mostramos así entonces los las fichas en diapositiva con información y retroalimentación. Entonces, si vos sabés de cuestión, si vos sabés de sugerencia, si vos sabés de su opinión, decidí si mejorar la clase Puedes continuar a escribir a partir de la plataforma Microsoft Teams Siempre que tengan dudas, sugerencias, opiniones y comentarios Pueden escribir desde el celular, tablet o computadora A través de nuestro equipo de estudio en la plataforma Microsoft Teams Así es como ustedes podrán observar en su plataforma Microsoft Teams, el compromiso en el espacio de tareas. En este lugar es donde se encuentra la actividad que debemos realizar en esta semana. Una valoración de un punto, fecha tope, límite para su entrega es el próximo domingo a las 11.59 minutos. Así es como usted podrá realizar la actividad. le Web suivant panda la semaine quita durante esta semana 8 solamente tendremos que realizar esta actividad dentro de la plataforma Microsoft teams entonces se de bus compañía así selecciona el verbo que, que completa perfectamente la oración Nos despedimos momentáneamente y seguimos en contacto a través de nuestra plataforma Microsoft teams. C'est le moment de dire au revoir, à bientôt, à tout à l'heure, merci, à la prochaine.